hola familia regresamos después de un tiempo para traerles la trayectoria del segundo trimestre de 2023 mil disculpas porque sé que está ausente pero me moví de casa y estos últimos 3-4 meses han estado un poquito difícil de tener tiempo para hacer videos, pero espero organizarme un poquito más para que empiece a hacer videos por lo menos una vez por semana. Creo que va a estar un poco largo el video este. También tengo que cubrir algunas cosas que de las cuales no hice un video. Así es que espero que no se aburran, que no hable yo a lo loco. Y vamos a ver. Ah, antes que nada, mil gracias a Ogase, a la directora, porque me recomendó que en el canal de YouTube Pusiera uh, que cambiara yo los settings para que se vieran ciertos videos, especialmente para los nuevos jugadores, para que así no los tengan que ver. Así es que Ugase, mil mil gracias por ayudarme con esto, con el consejo. Creo que ya lo hice bien. Espero que sí. Vamos a empezar. Son nueve páginas. Como siempre, el documento va a estar allá en el barrio, en el disco del barrio. Vamos en la sala de eventos de Aplan, ya lo subí para que lo puedan leer con más calma. Pero vamos a hablar de esto. También hoy jueves tuvieron un AMA lo que en el por el Twitter, los de Aplan, para hablar sobre eh, la trayectoria. Y les voy a comentar unas cositas sobre tal vez una posible apertura en Londres, pero en fin actualización de la trayectoria del segundo trimestre. Regresamos una vez más para nuestra actualización trimestral de la trayectoria de Aplan. Estamos cambiando nuestro formato un poco. En el futuro publicaremos las actualizaciones al comienzo de cada trimestre en lugar de al final de cada trimestre. Por ejemplo, ahorita acabó el primer trimestre y no nos dieron una trayectoria. Y no nos dieron un AMA, entonces ahora lo van a hacer al principio. De ahí el salto al segundo trimestre, como dice el título de, esta, de este documento. Además, reemplazaremos el formato del video de actualización y el AMA. Antes lo hacían por el YouTube, ahora lo hicieron por el Twitter. Y creo que a muchos jugadores les, les gustó mejor así. Con una revisión rápida. En video de, de la actualización seguida de un ayuntamiento comunitario, lo que es el Lama, que dice que se llama Ask Me Anything o Pregúntame lo que sea, con los fundadores de Aplan el jueves 13 de abril a las 11 am PT en Twitter Spaces. Estuvo muy interesante. ¿Qué esperar en el segundo trimestre? Este trimestre nuestro objetivo es duplicar las mejoras de incorporación mientras aumentamos nuestros esfuerzos en varios programas para expandir sus capacidades y escala. Entre estas mejoras se encuentran un nuevo sistema de misiones que guiará a los nuevos jugadores uh, para llegar al nivel uplander. Qué bueno. Durante los primeros días, durante los primeros días dentro del juego. También puede esperar ver varias actualizaciones de racing de carreras que permitirán a los jugadores influir directamente al resultado de sus carreras. En el lado de las metaventures, las metaventuras, presentaremos las primeras oportunidades para que los jugadores diseñen sus propios vehículos en Aplan con carts, como el Mario Kart. Si jugaron Mario Kart cuando eran chiquitos o todavía, más o menos así. Yo explicaron un poquito más. Cuando lleguemos a esa sección les cuento qué es lo que dijeron en el Twitter. Para mejorar la velocidad con lo que, con la que lanzamos nuevas metaventuras. Nuestro objetivo es introducir nuevas herramientas que aceleran el proceso de solicitud y nos permitirán expandir cada programa significativamente. Por último, pero no menos importante, presentaremos los primeros dispositivos portátiles, los wearables, los de manguera que acaban de salir, para sus avatares de tercera dimensión. A medida que los wearables se vuelvan más comunes, exploraremos activamente vías para que los jugadores creen crean y distribuyan sus propios wearables en Aplan. Los vamos a poder fabricar. Uno de, los, uno de nuestros valores centrales es empoderar a la comunidad a través de nuevas herramientas que les permitirá aprovechar el ecosistema de Aplan. Estamos increíblemente emocionados de seguir construyendo sobre la base de estos programas y apoyar su crecimiento con nuevas funciones de descubrimiento como la, de globo, como la búsqueda global de activos antes de pasar a las prioridades del segundo trimestre, hagamos un resumen rápido del primer trimestre. Como siempre, y seguro decirlo al principio del video, es importante que se tomen su tiempo de saber qué cambios vienen para que tal vez cambien su estrategia o vean que están en la estrategia correcta. Importante que siempre le pongan atención a estos documentos. Y esos amas, porque para mí nos deja saber mejor cómo, qué es lo que está pensando, pensando los de Aplan. Aspectos destacados del primer trimestre: lo que pasó. Vamos a ver. El primer trimestre estuvo lleno de, de una variedad de actualizaciones que prepararon el escenario para una incorporación mejorada y contenido generado por el usuario en el metaverso de Aplan. Las características clave, claves para la expansión de MetaVentures la introducción de espacios 3D y mucho más han definido el comienzo del 2023. Ponte a día con algunas de nuestras mejo mejores cosas a continuación. En enero, uh, cruzaron el hito de 10 millones en ganancias de NFTs a dólares. Así es que los jugadores dentro del juego han vendido propiedades por 10 millones de dólares. Me acuerdo cuando llegamos al millón en el 2021, no me acuerdo bien la fecha, al jugador que, que tuvo la transacción que cruzó el millón, le regalaron, no me acuerdo que fue, una propiedad ultra rara algo así. Pero ya no hacen eso. Pero está bien. Eso quiere decir que, que hay un poquito de movimiento en el mercado y pues sí se le puede sacar ganancia siempre cuando estén pendientes y le echen ganas. Buenos Aires abre para los negocios. Algo que aún no estoy seguro que hicieron su. Se asociaron con los del AFA, con la Asociación de Fútbol de Argentina. El estadio aún no lo inauguran. Dónde están los lejits del de la Asociación de Fútbol de Argentina. Dónde? Dónde está? Quién sabe? Familia? A lo mejor se están esperando para hacer cosas más grandes, pero los lejits de la NFL lo sacaron luego, luego. A lo mejor no se quieren apresurar o tienen problemas. Quién sabe, pero se me hace algo sospechoso que el estadio en Buenos Aires aún no esté abierto. Los jugadores compiten en el concurso de adornos de carnaval. Uh, quién fue a uh, Prospector, uno de los miembros. Casi, casi gana uh, uno de esos concursos. Lamentablemente no, no pudo ganar, uh, pero espero que le siga echando ganas. Porque la cosa es mejorar. En febrero, el Susan G. Comen comienza la construcción de su sede del metaverso. Estos son unos edificios. Uh, Déjenme voy para allá para que vean para lo que no han visto. Bueno, familia, después de un tiempo lo encontré. No lo podía encontrar. Pero este es el edificio que van a ver en Apland. En cuando se asocian con diferentes empresas, compañías. Esta empresa ayuda a las mujeres con detectar, prevenir el cáncer del pecho. Pero no creo que se pueda uno meter. O oh, ya, aquí van a encontrar información. Aquí está. Así es que si quieren aprender algo más, creo que está bien para prevenir el cáncer del pecho. Pero cuando vean estos edificios, quiere decir que es un socio de Appland. Bueno, nos regresamos al juego y nos regresamos al documento. Ahí está. Um, los avatares 3D se presentan por primera vez. Ya pueden tener su avatar de tercera dimensión. hablan celebra la conclusión de la temporada de la NFL con el Big Game Challenge, que es el supertazón. Como no tienen los derechos de la NFL, no pueden usar la palabra supertazón. Solamente se asociaron con los jugadores, la asociación de jugadores de, de la NFL. La experiencia... 3D en la Escuela de samba, Manguera llega para la celebración de carnaval. Importante y no sé desde cuándo quiero hacer un video. A ver, espérenme. Bueno, en el documento les decía sobre la experiencia uh, 3D en la uh, Escuela de samba Estuvo medio simplona, nada, nada emocionante, pero aquí está lo que se llama el Spatial. Les recomiendo que se pongan a ver videos en YouTube de cómo funciona esto. Porque aquí uno puede crear su propia, no sé, una interacción como eh, virtual. Creo que los de Aplan. es lo que también hicieron los de Manguera. Pero vamos a poder poder usar esto como cafés en el futuro. Y ahorita vamos a hablar sobre eso. Pero, por ejemplo, digamos que. Escoja esta. Vamos a ver. Como les digo, medio vi esto por unos 2-3 minutos ayer para ver qué, de qué se trataba. Pero ahorita hay un jugador que se llama Ilaya, que tiene su nodo en Los Ángeles, el Sereno, y le está metiendo bonito con esto. Participé en uno de sus eventos la semana pasada. Casi me ganó una propiedad. Pero ustedes pueden diseñar cosas así. Y lo que los de Ablan quieren hacer es que en un futuro entremos aquí para platicar. Va a ser un tipo de meta aventura. Si son buenos para diseñar, si han jugado los Sims, tal vez les convenga venir acá y aprender. Hay un jugador que se llama Joy Wilson mis respetos porque hizo está haciendo casi la réplica de su nodo en Howard Beach en Queens y le está quedando muy muy bonito pero hay que tener tiempo no sé hay que saber diseñar yo apenas sé escribir me regañan porque tengo una letra muy fea pero el chiste es que aquí uno puede hablar conversar uh, hacer eventos tuvimos una carrera como les dije en el evento con Ilaya. en en el real node la para ganarnos el, la propiedad tuvimos que hacer una carrera a pie pero como les dije pueden pueden hacer todo esto vengan averigüen uh, nada más pongan en el google spatial y con eso con eso van a poder ir a esta página vengan vean videos. si quieren tener su propia meta aventura Tal vez esto les convenga, OK? En fin, regresemos al documento. Perdón por haberme distraído. Los Treasure Hunts, la cacería de tesoros, recibe algunas actualizaciones críticas para recompensar el equilibrio. Ah, Creo que hicieron algo bien. Ya muchos de los jugadores buenos, que eran buenos, buenos, ya no están jugando tanto, ya no se les hace tan rentable. Entonces eso. Creo que está ayudando a los nuevos jugadores a que puedan tener más, um, puedan encontrar más tesoros más seguidos y que no se los lleven los mejores jugadores. A mí como no caso mucho, uh, hago mis estándares, pues la verdad no, no me afecta mucho. San Pablo, uh, San Pablo se convierte en la segunda ciudad en Brasil, en abril en Brasil. No participé, no fui a la apertura. Como dijo Abdullah, no cree que es uh, rentable ya comprar propiedades en cada ciudad. Lo que tal vez haga es comprarlos en el secundario, pero fue la primera apertura a la cual no, no fui, no participé. Se anuncia la semana de Génesis 2023 en Las Vegas. No sé si voy a poder ir, familia. Me gustaría ir otra vez para traerles todo en vivo. Está todo muy caro y está realmente al moverme de, de casa, realmente no tengo muchos recursos ahorita en el momento para ese viaje porque serían entre hotel y viaje como unos 800, 900 dólares. Pero a ver, a lo mejor algo pasa y si puedo, todavía me queda un mes y medio casi. Las tarifas de viaje en el terminal se reducen en un 35%. Qué bueno que hicieron esto porque... Muchos jugadores nuevos no tienen el capital para poder irse a, a otras ciudades a participar en eventos o si empezaron en la ciudad equivocada y tienen que viajar al otro lado del mundo, no les va a quedar UPEX para uh, participar en la apertura. Así es que esto estuvo muy bien. Marzo, el directorio de MetaVenture llega para allanar a, a el, el camino al descubrimiento de negocios en Upland. Si no han visto. A ver, este nuevo botoncito, aquí por fin sacaron un directorio donde pueden venir a ver dónde están las diferentes tiendas. Por ejemplo, vamos a ver la de Mariana, que está en Nueva York que tiene sus jets de la FIFA, o si no, aquí tenemos el, el showroom de Mission Money, donde tiene sus, ah, ya puso, ya puso un, un, uno de apartamentos y apenas fui a su tienda a visitarlo, pero ya tiene su tienda, fue todo un show para que se la dieran, Casi no se la dan. No, fue un desastre. Pobrecito, sufrió. Pero qué bueno que otro miembro del, del barrio ya tiene su, su Meta Venture. Qué bueno que estén uh, abriéndolos. Le quedó muy Me encantó esto. Lo de la bodega. Cómo se ve aquí. Tiene todo guardado. Muy, muy bonito. Le quedó muy bonito a, a Miss Money. Así es que ya pueden encontrar las tiendas de, de las Meta Ventures que hay dentro del juego. Eso fue lo que hicieron. Ahora. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Es lo que le llaman el directorio. plan alberga el primer torneo de carreras en el Sham Shamrock Showdown. Que por cierto, no es por presumir, pero pude participar. ¿Verdad? Ah, estuve Estuvimos calificando en el barrio. Haciendo nuestras carreras para tener el mejor tiempo posible. Y. Miren lo que me gané. Este. Ah, no, lo, pues, no se puede ver. Me gané dos porque participé uh, con dos autos. Llegué a las semifinales y en, en uno llegué a la final. ¿Dónde están mis activos? Aquí. Nos vamos. Pero miren, este es el explorador. Está bonito, me gustó cómo es. Pero uh, estuvieron unas carreras. Me gané, creo que en total, 35 mil UPEX. Y estos dos exploradores fue lo que me gané para, por participar. Importante siempre estar atentos. No me costó nada. Me, bueno, los autos sí me costaron. Es decir, que se puede decir, <ríe> decir que ya recuperé un 2% de mi inversión en total de todos los autos que tengo. Llega la fabricación de adornos de estructuras, lo que permite a los jugadores diseñar adornos para las nuevas temporadas de Hablan. Um, ¿Se acuerdan que les hice un video hablando de cómo serían estos negocios en las fábricas? Se los recomiendo que lo vean si no lo han visto, porque ahora los dueños de esas fábricas, van a ser los que van a recibir las regalías de esos NFTs que se fabriquen. Yo, por ejemplo, no sé diseñar. Digamos que contrate al Chapu, ¿verdad? Que es muy bueno para diseñar. Y me, no sé. Una de las formas de que los dos ganemos dinero es que nos veamos mitad de mitad de las ganancias. Prioridades de desarrollo del segundo trimestre. Bueno. Aquí viene en lo que van a trabajar. Los siguientes proyectos están actualmente en desarrollo. Algunos de estos artículos pueden entregarse en el segundo trimestre. Mientras que otros pueden llegar en el tercer trimestre o más allá. A finales de año. A finales de año, tal vez. Mejoras de la incorporación, en la incorporación de nuevos jugadores. Incorporarse al web 3. Es un desafío importante y estamos orgullosos de haber creado una plataforma accesible para miembros de la comunidad, no nativos. Sin embargo, reconocemos que todavía hay una brecha significativa cuando nuevos jugadores se inician en Appland. Como resultado, la experiencia del, del usuario por primera vez recibirá una revisión importante que brindará a los jugadores una mejor dirección a lo largo de su trayectoria de Appland. Lo hemos hablado muchas veces que es muy, muy difícil entenderle al juego sin unirse a una comunidad, vamos a cometer muchos errores. Yo los cometí por ocho meses. No me metí al Discord porque no sabía yo de eso. Me he dado flojera y me perdí tantas oportunidades. Lo bueno es que no dejé el juego, pero sí es importante que, que mejoren esto porque vi. Ahora aquí está el chat dentro del juego. Si se van a la sala de nuevos jugadores, da tristeza ver las preguntas que hacen los jugadores que no le entienden nada al juego. ¿Qué son los supex? ¿Cómo gano dinero? ¿Qué son los sparks? Cosas tan simples para nosotros que ya tenemos tiempo aquí en el juego que cuando nadie les responde, dejan el juego. Si estos nuevos jugadores tienen un potencial tal vez de invertirle al juego, no lo van a hacer porque su primera experiencia va a ser una muy pésima. Nadie los ayuda, no le entienden al juego, se desesperan y se van. Así es que qué bueno que van a hacer esto. El sistema de misiones, esto también va con esto. Es posible que ya haya visto la reciente introducción del centro de exploración que alberga tutoriales guiados mediante el uso de información sobre herramientas y orientación en pantalla. Esto fue solo el primer paso en la construcción de la infraestructura para lo que se convertirá en el sistema de las misiones. Por cierto, hace como tres meses estaban preguntando qué jugadores podían ayudar al traducir uh, guías para nuevos jugadores en otros idiomas. Estamos esperando. Muchos de nosotros fuimos de voluntarios, pero aún no nos dicen nada como siempre. Tal vez cuando saquen este sistema de misiones nos, uh, nos van a mandar mensajes diciendo, oigan, nos pueden ayudar. Pero, por ejemplo, tenemos uno de los miembros, VEWOF, él se dedica, es traductor, de eso se dedica él. Estaría perfecto para él poder uh, ser parte de este equipo. Inicialmente, el sistema de misiones solo se centrará en los nuevos jugadores. A los nuevos jugadores se les ofrecerá un conjunto seleccionado de misiones que los educarán sobre el ecosistema de Apland. Les enseñaremos cómo jugar el juego y los ayudarán en su trayectoria para llegar a nivel a planter. Así es que van a tener, por ejemplo, que de aprende cómo, cómo moverte a otra, viajar a otra ciudad. Te vamos a dar 20 UPEX, algo así. Uh, uh, ¿Qué más? Mando mensaje dentro del juego a otro jugador. Mandan una oferta. Te damos 100 UPEX. Esas van a ser las misiones para que aprendan cómo viajar, cómo encontrar un tesoro. Uh, eso es lo que uh, lo que quieren hacer. Muchos, muchos jugadores han, hace un año dieron la idea de meter a los nuevos jugadores en una isla que hicieran misiones y una vez que, llegue, que completaran todas esas misiones ya podían en, en sí entrar dentro del juego. Creo que es casi, casi casi lo mismo. Y les van a regalar UPEX pero esto es solamente para nuevos jugadores. Pero dice, a medida que se expande, expande el sistema de misiones, verás nuevas misiones para los jugadores más avanzados que les darán oportunidades periódicas de seguir activo dentro del juego. Otra forma que nos quieren hacer que estemos activos, porque entre más personas estén activas cada día, ellos pueden enseñarles a sus inversionistas de que el juego no va hacia abajo. Es todo por el dinero, como siempre. Pero me gusta la idea. ¿Cuánto se van a tardar en hacer esto? Tal vez para finales de año. La guía de Aplan, junto con el anuncio del Centro de Exploración, compartimos la primera versión de nuestra nueva guía que contiene muchos más detalles sobre, sobre el ecosistema de Aplan. Nuestro objetivo con la nueva guía es actualizarla continuamente a medida que compartimos más sobre el desarrollo de Aplan y la comunidad. ¿Qué es esto? Vamos a juego y Aquí es esto. Tienen su guía explicando qué es todo. Qué significan todas las cositas dentro del mapa. Explican aquí el menú, el perfil. Ah, más vale tarde que nunca. No lo he visto. A lo mejor pueda yo puedo aprender algo, cómo transferir UPEX, una de las preguntas más comunes. Pero ya tienen aquí su guía, es lo que, lo que están hablando. Esto es, es bueno, pero de, no sé, deberían de, no sé si a los nuevos jugadores les dan un link diciendo, mira, ven acá y lee todo esto. Para mí los videos tal vez es un poquito mejor para que los nuevos jugadores no se aburran en leer tanto. Como yo lo estoy, lo estoy aburriendo a ustedes. A ver, a ver, uh, carros. Intervención de jugadores durante las carreras. Eso está, está interesante. En su estado actual, los jugadores no tienen mucho impacto en el resultado de las carreras. Aparte de la selección de, de su vehículo, aparte de la selección de su vehículo, durante los próximos meses planeamos introducir una variedad de funciones que les darán a los jugadores. Más control sobre el desempeño de sus autos en la pista de carreras. En el momento, seleccionamos el carro Empezamos la carrera y ya es todo. Los jugadores obtendrán la capacidad de controlar la posis, el posicionamiento de sus autos en la pista para que puedan afectar más directamente el rendimiento del auto en ciertas partes de la pista como las curvas y esquinas. La capacidad de controlar la velocidad del automóvil con un freno también les dará a los jugadores una, un mayor control sobre cómo sus automóviles se manejarán en la pista. Por último, los jugadores podrán impulsar sus autos durante una carrera para aumentar rápidamente su velocidad, lo que será excelente para situaciones como las rectas. En general, el objetivo es permitir que los jugadores tengan más influencia en el resultado de las carreras, porque por lo que estas, por lo que estas características deberían contribuir en gran medida a respaldar ese esfuerzo, ese esfuerzo. Así es que vamos, no sé, tal vez con el teclado del, de la computadora, unas las flechitas, poder hacer que se mueva un poquito a la izquierda, a la derecha. Eso ayudará a que tengamos, uh, nosotros tengamos una mayor influencia en las carreras, que creo que es lo que muchos queremos, ya que no los podemos controlar en el momento. Y vamos a ver cómo, cómo estará esto. Me imagino que, que esto no llegará tal vez hasta septiembre, octubre de, de este año. Autos como transporte. La visión para los autos y eventualmente para otros vehículos es simular otros vehículos, aviones, barcos, no sé, bicicletas, eh, es simular su movimiento a través del mapa, tanto dentro como entre ciudad tanto dentro como entre ciudades. Esto permitirá a los jugadores viajar a otras ciudades sin tener que usar terminales de, de transporte y preparar el escenario para características adicionales como el transporte de carga. Lo que dijeron hoy en el Tour Spaces, y déjenlo busco en el barrio porque lo, lo escribí, los de Aplan dijeron que primero vamos a poder usar los autos para viajar entre ciudades después para transportar los NFTs y, por último, para llevar otros jugadores. Lo primero que es para viajar entre ciudades, eso quiere decir que tienen que abrir una ciudad nueva donde no habrá terminal de tren, de autobuses ni de aeropuerto. La única forma va a ser llegar en auto. Así es que me imagino que esto pasará también en el verano. Uh, para los que están en Sudamérica, creo que es diciembre para ustedes, eh, no diciembre, no invierno para ustedes, pero a fin, a mediados de año. Me imagino cuando tal vez abran una ciudad nueva y podamos ya viajar a llevar nuestros autos. Por eso es importante, les he dicho, tener un auto, uh, especialmente si van a querer comprar en esa ciudad. Uh, Metaventuras activos del mapa de fábricas y showrooms activos. No hace mucho abrimos el programa de el programa beta para las fábricas y salas de exhibición, los showrooms de map assets. Antes, o anteriormente, conocido como decoraciones al aire libre, so, las decoraciones, porque también me gané una decoración simplemente por mandar un mensaje en Twitter. Por eso les digo familia, estén atentos cuando encuentro eventos así, los comparto en el barrio. Y este, esta decoración, créanlo o no, cuesta como 35 mil UPEX. Es lo que a cuánto lo venden. Ah, lo quité. ¿Por qué no.? Ah, no, aquí está. Ah, miren, por cierto. <ríe> puse Winnet en esta propiedad. Se ve bonito desde el espacio. Pero las decoraciones. Esta ya es mi, mi residencia. Ah, me pasé. Les digo, necesito una computadora nueva. Me tardé moviendo todas estas cajitas. Me gané esta banderita de Portugal. Estas se, llama, se, se llamaban anteriormente decoraciones de al aire libre o exteriores. Ahora, en inglés se llaman map assets. Importante que entiendan eso para que los de a plan, um, cuando digan un map asset, quiere decir que son decoraciones o NFTs, por ejemplo, este Nomo, que se usan alrededor de nuestra propiedad en, de, en el mapa. Uh, no hace mucho abrimos el programa beta para las fábricas y las salas de exhibición de map assets o decoraciones al, al aire libre. Incluso más reciente, anunciamos que Map Assets Meta Ventures saldrá oficialmente de la versión beta. Espere ver más volumen y variedad de estas Meta Ventures en los próximos meses. Creo que un par de, de miembros en el barrio ya están construyendo sus fábricas porque uno de las de los requisitos es tener un mínimo de 5 Sparks y ya tener una fábrica terminada para poder mandar la solicitud y creer en el Meta Venture. Así es que mucha suerte a los que van a aplicar para, para esto. Speedway MetaVentures, los circuitos. La última entrada al catálogo de Meta Ventures es Speedways, los circuitos que permite a los jugadores diseñar sus propias pistas de carreras personalizadas en la plan. Las solicitudes para Speedway Meta Ventures ya están abiertas y nuestro objetivo es ofrecer los primeros Speedway completamente UGC. UGC, cuando vean eso, quiere decir, Um, user que era uh, generated uh, content que más o menos sería contenido generado por un usuario más o menos las cosas que los jugadores hacen crean fabrican es lo que el UGC quiere decir uh, y nuestro objetivo es ofrecer los primeros espíritus completamente UGC en los primeros meses en los próximos meses los Speedways son solo una forma más de empoderar a la comunidad para que crean su propio contenido. Ojo, mucho ojo, porque estas primeras edificios para estos circuitos son de la um, son pequeños, edificios pequeños. Ahorita hay un límite de 2.5 millas. Para hacer la autopista tienen que hacer el, el diseño de usando una página tienen que asesorarse de eh, um, guardar ese archivo de cierta manera, con cierto nombre. Si no, no se los van a aceptar. Pero lo que me puse a pensar, familia, es muchos empezaron a mandar sus solicitudes. Si en el futuro piensan tener circuitos más, más largos, para mí no conviene ahorita aplicar para uno, para mandar la solicitud. Especialmente si se van a dedicar a esto. Porque le van a meter dinero, no sé, Sparks, UPEX, comprar la propiedad que se necesita. Pero más que nada, como va a ser un meta-venture, tienen que pagar la, la renta, lo que se llaman los dues a cada mes. Lo bueno es que si tengo un circuito, yo puedo cobrar a los jugadores para que puedan usar mi circuito. Ahora, si tenemos circuito A y circuito B, circuito A me va a dar premios. Lo tengo que pagar para participar, pero es bueno para hacer uh, carreras en cuenta, por ejemplo, no, no, no sé, uh, promotores y me van a dar 10,000 UPEX si gano la carrera. Y circuito B, nada más está si el circuito y tengo que pagarle y no me llevo nada mejor me voy al circuito A. Si van a entrar a esto, asesores deben de tener un buen plan de negocios. ¿Cómo van a traer promotores para que puedan dar premios? Creo que va a ser necesario, si quieren crecer este negocio, que den premios. Los cafés. En los últimos meses, hemos introducido una variedad de características nuevas para respaldar el futuro de los espacios inmersos, como el spatial como la experiencia de manguera, los avatares 3D y los dispositivos portátiles, los wearables. Con estas nuevas herramientas trabajaremos, trabajaremos para introducir el nuevo tipo de meta venture llamado cafés. Estos serán espacios 3D propiedad de los jugadores, donde los jugadores pueden conectarse y socializarse a través de mensajes de texto y chat de voz de proximidad. ¿Desde cuando Cuando hablaron de los cafés, dije voy a abrir, voy a abrir un, un Meta Venture de esos. Pero, no sé, no sé. Una vez más, vamos a tener que pagar renta por tener este negocio. ¿Qué pueden ustedes ofrecer como dueños de esos cafés? Si yo tuviera mucho tiempo, van a decir, pues siempre tienes tiempo, siempre estás en el Discord. Pero se me hace más fácil ahí abrir el, el celular y mandar un mensaje, contestar alguna pregunta. Pero tener un café, creo que uno tiene que tener, no sé, dar algo interesante para que los jugadores entren a su café. No sé cómo va a funcionar, pero una vez más, pónganse a pensar. Son buenos para platicar, van a poder dedicarle no sé, sea, unas 8 horas, 6 horas al día su café para que los miembros, los jugadores entren, tal vez les compren algunas cositas, un café virtual, no sé. Pónganse a pensar antes de mandar solicitud cómo pueden sacarle ganancia a esta Meta Venture. Um, que por cierto, familia, por cierto, estamos. Uno de los jugadores, uno de los miembros está preparando una sorpresa no puedo decir mucho pero más o menos para mayo mediados de mayo finales de mayo esperemos traerles esta noticia algo que tal vez les guste y esperemos que, que sea de su agrado pero tienen que ver más o menos con con esto no sabemos si será dentro del juego o no pero tal vez cuando les, los invitemos a este evento, se van a dar una mejor idea de cómo serán estos cafés, cómo es esto del, de la experiencia en tercera dimensión. y es, es lo que queremos que aprendan y tal vez es algo que les llame la atención. Así es que para mayo, mediados, finales de mayo, esperemos. Fabricación de carts, eso está bonito. Ah, desde la llegada de los autos, una de las preguntas más comunes que recibimos es, ¿Cuándo vamos a poder diseñar los autos? Y hemos declarado en el pasado que queremos explorar formas de hacer realidad los autos UGC, User Generated Content. Uh, el primero de esos esfuerzos será la versión de los cards, como de juguete, carritos uh, de juguetes de Appland. A través de MetaVentures, los jugadores pronto podrán diseñar, fabri diseñar, fabricar y vender sus propios cards que son una nueva clase de vehículos en Aplan que solo se podrán usar para carreras, no para transporte. Eso significa que no se pueden usar para cosas como transporte o viajes compartidos. Sin embargo, también significa que serán, una, un, será, que serán una, un poco más exclusivos. Uno de, uno de nuestros objetivos es medir la fidelidad y la calidad de los carts que la comunidad puede producir antes que decidamos expandir la fabricación a otras clases de vehículos. Debido a que no están hechos para imitar autos de la vida real, los creadores tendrán más oportunidad de flexionar sus músculos creativos para producir vehículos únicos y fascinantes, que se vuelvan locos con el diseño, que hagan cosas maravillosas. En otras palabras, nos sentimos cómodos aflojando un poco las restricciones de diseño aquí. Estén atentos para obtener más detalles sobre las pautas y el proceso de solicitud. Durante el Genesis Week del año pasado, mencionaron que quieren abrir fábricas de autos que los jugadores diseñen. Lo que están haciendo esto con los cards es ver si los jugadores van a tener, van a poder tener esa calidad de diseño para que salgan carros bonitos. Por eso van a hacer esos como de juguete. Si ven que funciona, que los jugadores están haciendo unos carros muy, muy bonitos, entonces... Es cuando nos van a dejar fabricar autos que, que se pueden usar para transporte, para carga. Entonces esto va a ser como una prueba a la comunidad. Me imagino que si dejan hacer esto, en lo que lo anuncian, se llaman las solicitudes, aprueban todo eso. Para finales de año si nos va bien y tal vez para mediados del próximo año es cuando ya vamos a tener fábricas de autos. Si son buenos para diseñar, otra buena oportunidad para uh, tener su negocio. Escala, uh, mejorada de aplicaciones para MetaVentures. Uno de los mayores desafíos con MetaVentures es la velocidad con la que podemos aprobarlos y apoyarlos. Este proceso es muy manual y requiere una cantidad considerable de recursos de, del equipo. En el segundo trimestre trabajaremos activamente en formas de acelerar este proceso para que podamos escalar el programa MetaVenture de manera más eficiente. Lamentablemente, ya están tardando meses para probar o decir que no les aprobaron el negocio, el MetaVenture. Miss Humani mandó uno para los exploradores. Um, hace como seis meses no le respondieron. Mandó otra para el, su showroom. ese sí se tardaron como un par de meses. Pero sí es frustrante porque no, no. No dejan saber qué es lo que está pasando. Antes, por lo menos los, los moderadores de Aplan podían preguntar al equipo de MetaVentures, oiga, ¿qué pasó con esa solicitud? Y tal vez le decían, ah, sí, ya me lo llega o todavía está en proceso. Ahora no les podemos preguntar. Nos van a decir, ese es el equipo de MetaVentures. Cuando les aprueben su negocio, lo van a hacer. Es muy, muy tardado y tal vez en unos 4 o 5 meses el proceso el proceso será un poquito más, más fácil. Cuando pusieron el, el anuncio de las fábricas y del circuito en el anuncio dijeron que se pueden tardar entre 4 a 8 semanas. Legits usables, los wearables, los chips legits, legits usables son una nueva clase de legítimos que se pueden colocar en sus avatares de tercera dimensión. Muchos de los miembros compraron sus, sus disfraces uh, del carnaval. Están bonitos. La verdad que sí están bonitos. Pero mi pregunta se los hice en Twitter a los de Hablan. ¿Vamos a poder usar estos disfraces uh, todo el año o solamente durante el carnaval? Porque si solamente durante el carnaval, qué chiste gastar mil, 20,000, 30,000, 100,000 UPEX, para que solamente lo pueda usar por unos días. Por eso no compré, uh, pero están bonitos. Me gustaría tener uno porque me imagino que para el próximo año durante el car carnaval tal vez tengan un desfile y vamos a poder uh, usar estos disfraces. Pero no sé, uh, creo que todavía hay al, en el momento de 20,000 UPEX y tal vez lo, lo compré yo. Uh, si bien los dispositivos portátiles vangueras son el primero, el primero de sus esfuerzos, espero espere ver más de estos Legits el próximo año. Hasta el próximo año. Además, exploraremos formas de permitir que los jugadores fabriquen sus propios dispositivos portátiles, sus wearables, en el futuro a través de Meta Ventures. Eso va a estar interesante. No sé si lo van a hacer ahí en Venice Beach, en, digo en Venice o en otra nueva ciudad, pero ellos van a empezar a tener un distrito donde creadores, artistas puedan tener sus propiedades. Así es que si les gusta andar vendiendo y comprando, estén atentos dónde están comprando ellos, porque fue lo que dijeron. OK, comunidad, actualización de chat. La introducción de chat ha tenido un efecto asombroso en el, comprom en, en el compromiso y la participación de la comunidad. Continuaremos explorando formas de expandir las, las capacidades del chat para permitir que los jugadores se conecten de formas nuevas e interesantes. Estos desarrollos pueden ser, mejor, ser mejoras a la funcionalidad ex, existente, así como la adición de nuevos tipos de canales. No casi no lo uso, la verdad. Uh, me meto de vez en cuando para ver si hay una, un nuevo jugador que habla español. Que hace una pregunta en español. Uh, pero en sí no, no casi no lo uso. Calificaciones de vecindario. Al principio de este mes, anunciamos que el ranking de los nodos habían llegado oficialmente. Los vecindarios ahora se enfrentan entre sí en una competencia de un mes para ver quién puede generar el puntaje más alto para su nodo. El nodo ganador recibirá su propia colección a medida que más vecindarios generen colecciones. Planeamos abrir la competencia de actualización para los vecindarios que ya tienen una colección generada. Por ejemplo, que tenga yo la colección de Bel Air, uh, vamos, vamos a poder subir, la, esa es exclusiva, vamos a poder subir ese, esa colección a nivel raro. Uh, ya, hemos visto muchas, pues, ya hemos visto mucha positividad en, en torno a las calificaciones de los vecindarios, los nodos, y estamos ansiosos por ver cómo esto impulsa a la comunidad a trabajar en conjunto hacia un objetivo común, al igual que con otros con todos los program programas nuevos. Estaremos monitoreando los resultados y haciendo los ajustes necesarios. Vamos a hablar de esto. Cada mes van a tener un ganador nuevo, un nodo nuevo. Ahorita, Century City en Los Ángeles va en primer lugar. ¿Cómo se basan en esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que necesita uno? Dependiendo cuántas horas de Sparks le ha metido al nodo, cuántas construcciones ya tienen terminadas, cuántas están en proceso, uh, cuántas meta ventures tienen, cómo están la compra y venta de las propiedades en ese nodo, en el secundario, mintiendo. Uh, todo eso afecta en el ranking de, de, este, de, este, de esta tabla. Lo que dijeron los que hablan, que los nodos pequeños van a tener una ventaja al principio. Y sí, porque si nos vamos, buscamos a Winnerka, estamos en la posición 164 la última vez que revisé. Winerca, 161. Aquí estamos. Nosotros tenemos más, casi 10,000 propiedades, 9,800 y algo. Llevamos 500 propiedades, 563 propiedades, uh, perdón, 565 edificios construidos. Tenemos 167 en proceso. Ya mintiamos el 90%. Quedan como 90 ocho propiedades no FCA y quedan como 800 y algo propiedades FCA disponibles. Los de Century Sync, creo que, uh, creo que ellos ya vendieron todo, ya no se puede mintear más. Así es que nosotros, por lo, como lo veo en Winnerka, cada mes vamos a ir mejorando porque vamos a seguir, muchos de nosotros seguimos comprando en Winnerka. Esperemos con lo de las carreras llame más atención al nodo. Y cada mes vamos a ir subiendo de posición. <coughs> vamos a construir más edificios. Eso, ellos, los de Century City, ya no pueden, ya una vez que acaben de construir todo el nodo, ya no van a poder tener uh, poder acumular puntos con las construcciones. Entonces, sí, muchos de estos nodos pequeños tienen una ventaja. Pero nosotros, muy pronto, um, no sé, unos 8 meses, creo que ya vamos a estar en los primeros 25. Ese es mi... Pronóstico. ¿Por qué también pienso eso? Porque aquí, este es el ranking de cuántos residentes tenemos en, en el nodo. Si, no sé si se acuerdan algunos de ustedes, cuando empezamos el nodo que nos dejaron poner nuestra dirección, nuestro domicilio en Aplan, en, en creo que estábamos en la posición 18. Y ahora estamos en la posición número 8. Tenemos 81 residentes que tienen su dirección en Winnerka. Y de ahí vamos a hacia arriba. Entonces, eso nos va a ayudar también. Y lo que le dije a muchos de los miembros, no se desesperen. No porque, porque vieron este, este tablero y nos ven que estamos hasta la posición 160 y tantos. Está, comenzamos en la 174 y vamos mejorando después de dos, dos semanas. Igual como esto. Fuimos mejorando poco a poquito y Winneka va a llegar a colección estándar en el futuro. Eso es lo que pienso. Una vez que nos lleguen más meta ventures de muchos jugadores, eso ayuda muchísimo en el puntaje también. Y miren, ya estamos en el número 8. Sí, del 81 al 114 Century City. Falta mucho, pero van a ver que poco a poco seguimos ayudando a los jugadores nuevos. Están teniendo concursos, eventos. Muchas veces en los eventos que tenemos en el nodo, regalamos propiedades a personas que han estado parte del nodo por mucho tiempo. Pero en fin, familia, si son parte de Winnerka, felicidades. Estamos en la precio número 8. Si no son y están buscando dónde venirse, dónde tener su, su, su domicilio, aún quedan muchas propiedades a buen precio o pueden comprarlas en el secundario. Así es que les recomiendo que, que le echen un vistazo a Winerka que vamos hacia arriba, familia. Cuando llegue el mes de mayo, vamos a darnos creo que una mejor idea de cómo, cómo será este proceso de colecciones. Pero por lo que leí en el documento, no es necesario ser residente de ese nodo, simplemente tener propiedades como las otras colecciones. Uh, calidad de vida, búsqueda de activos globales. Actualmente puede ser muy difícil encontrar exactamente lo que se está buscando en Aplan. Ya sea un recurso de mapa, legítimo, un explorador o una propiedad. No hay manera fácil de buscar esas cosas. Como tal, presentaremos una nueva función de búsquedas global en Google de activos que permitirán a los jugadores encontrar cualquier activo en Aplan. La nueva búsqueda de activos integrar, integrará integrará una... Solida lista de resultados que les indicarán cuál es cuál es el activo, cuántos hay, cuántos hay, de quién es el propietario, incluso de dónde, dónde está en la lista. Esto mejorará un gran, en gran, me, gran medida la capacidad de descubrimientos de todos los activos en el metaverso de Ablan. Estamos diciendo algo que los puedo buscar, no sé, un, el nombre de un explorador en Google y me puedes ya puedes salir me puede dar como un link que me lleva al juego algo así. Pero hay muchos jugadores que tienen sus servidores. Tienen bots. Por ejemplo, el, el UPEXLAN. Que tiene todas las tiendas. Cuántos exploradores hay en esas tiendas. Ah, el, el server del Howard Beach. Tiene. Ahora tiene todos los Meta Vents, los showrooms con los adornos. Se puede hacer, pero los de hablan nunca lo han hecho. Y ya, ya era hora que quisieran eso. Portal NFT, soporte para Ethereum Mainnet. Nuestro, nuestra visión para el ecosistema de Ablan es hacerlo lo más abierto posible. Para respaldar este esfuerzo, abriremos un puente entre EOS y las cadenas de bloques de la red principal de Ethereum. Esto permitirá la transferencia de activos, NFTs, entre blockchains, creando una mayor utilidad e interoperabilidad para los activos de Ablan. Vienen diciendo esto desde el año pasado, que pronto vamos a podernos vender nuestros activos, nuestros NFTs en, en OpenSea, en otras cadenas o meterlos a otros juegos. eso creo que estará bonito porque hará que nuestros activos valgan más. Porque tal vez tenga un explorador que a un jugador le guste, y no sabe nada de Aplan pero si lo ven open, sí decir, yo quiero este, este NFT y me lo compre. Ah, desarrollos de terceros, mejoras en la funcionalidad de la API, el API. No hay mucho de informar aquí, pero estamos enterando y mejorando continuamente la funcionalidad de nuestro API de desarrollador para Aplan Developer Network. Son los jugadores que son desarrolladores y les dan acceso al sistema de Aplan para que puedan Fabricar cosas para los jugadores. Torneos a través de nuestras herramientas de desarrollo comunitario. Hablan brindará a los desarrolladores opciones integradas para organizar torneos para sus juegos basados en habilidades. Habrá dos tipos de torneos ofrecidos: el primero será principalmente para juegos de un solo jugador, donde los jugadores serán clasificados en función de su desempeño individual. dos mejores anotadores ganarán premios. El segundo será un torneo, un torneo estilo Bracket. Una tabla donde los jugadores pueden competir para cara a cara para tener la, la oportunidad de avanzar en el torneo. Hay un. El ganador del Hackathon uh, en, Upland, en En Las Vegas el año pasado. Ya está por terminar su proyecto. Su juego. Le dieron 50 mil dólares para hacer un juego. Uh, va a ser un, un juego estilo de Castillos, algo así. Invadir. Usando nuestras propiedades, nuestros exploradores. Uh, vean, vayan al canal de Aplan. Y hace como 4 o 5 días. Lo entrevistaron. Um, enseñó unas cositas. Pero no. Aún le falta mucho. Le dice que aún le falta mucho. Vamos a ver cómo. si va a estar interesante o no. Pero. Creo que eso es lo que están diciendo. Dijo ese jugador que quiere tenerlo ya listo para uh, la semana de Génesis. Así es que un mes, mes y medio más y ya lo, ya lo vamos a poder jugar. Desarrollos varios. Uh, Límite de ganancias UPEX no cobradas. Esto no es exactamente una noticia, pero espere, espere que est esta función llegue en el segundo trimestre. hablan está pasando de un modelo de ganancias pasivas a un mecanismo de ganancias más activo. Especialmente introduciremos un tope a la acumulación de ganancias no re recaudadas. Como tal, los jugadores deberán iniciar sesión para cobrar sus ganancias antes de que sus ganancias acumuladas alcancen un cierto umbral variable según el estado de Hablan. Eso no significa que Hablan esté poniendo un límite pueden, pueden a cuánto pueden ganar los jugadores. Más bien, es un límite sobre la cantidad de UPEX que se puede quedar sin cobrar antes de que, antes de que deje de acumularse. Y ya es lo último, familia, de que están hablando. Simplemente mis UPEX aquí, uh, dependiendo del nivel del jugador, pues se van a dejar de, de acumular. Tal vez para ejecutivos sean, no sé, después de 3 millones, 4 millones de UPEX, ya no voy a poder seguir acumulando mis, mis UPEX. Eso hará que entre cada 3-4 días para poder reclamar mis UPEX. No sé cómo le van a hacer con Abdullah, qué límite le van a poder porque creo que Abdullah gana como unos 8 millones al día de UPEX o veintitantos, algo así. Y me imagino que Abdullah no tiene tiempo de entrar cada día al juego. Están haciendo esto para que en el blockchain se registre que hay jugadores activos. Para eso lo están haciendo. Pero en fin, familia, oh, antes que se me olvide si aún siguen aquí después de más de una hora. Hoy, durante el LAMA, uno de los jugadores preguntó, que él es de Inglaterra y preguntó que cuándo van a abrir Londres y que se empiezan a reír los de Aplan se empezaron a reír y Dirk por fin dijo ah, algo así como de que qué gran evento se viene en Inglaterra en Londres y todo el mundo ah. y medio me acuerdo que escuché las noticias que la coronación del rey um, Carlos, Charles, y él lo busqué en el Google rapidito y es el 6 de mayo. Entonces, no sé, la forma en que contestaron que se estaban riendo los de Aplan como diciendo decimos o no decimos. Um, o oh no, nada más nos están engañando. No, No ha abierto ninguna ciudad nueva, pero tal vez, tal vez llegue Londres el 6 de mayo. Así es que empiecen a juntar sus UPEX familia, porque me imagino que esas propiedades van a estar carísimas. Uh, no sé si van a haber muchas. Lo bueno es que tenemos a Urban. Urban vive en Londres, así es que nos va a poder dar una buena información de cuáles uh, barrios tal vez sean de colección. Así es que tienen un poquito menos de un mes para juntar sus UPEX, vender a ver si es cierto, a ver si esas risas que se echaron durante el, el ama uh, tienen algún significado. Bueno, familia, mil disculpas. Como siempre, que cuando hago estos uh, videos de las trayectorias son un poquito largas, pero creo que es importante que explique uh, con detalle qué es lo que están haciendo para ver si tienen que cambiar su estrategia uh, otra cosa. Uh, por ejemplo, cómo esto va a hacer que cambie mi estrategia, les, les digo. Uh, creo que mencioné ajá, al principio del video que uno de los jugadores, Drupy, está vendiendo pues está vendiendo todas sus propiedades en, en Chicago. Lo está poniendo en Twitter. Puse en el Twitter que si sí está buscando propiedades en Chicago, que lo contacten. Porque él se va a mudar al sereno. Aquí donde está, está trabajando con Elijah. Uh, para este, esta Meta Venture, aquí en el Real Node LA. Okay, aquí está. Va a comprar más propiedades ahí, por eso está vendiendo. Tiene, no sé, tiene tal vez unas 500, 600 propiedades. Así es que está liquidando todo. ¿Qué es lo que todo esto está haciendo conmigo? Como ya los de Aplan, una de las preguntas que siempre se hacen es. ¿Cuándo vamos a poder rentar nuestros edificios? Nos siguen diciendo que pronto, pronto. Pero hoy dijeron que eso ahorita no, realmente no está en, el, en, el, en la trayectoria. Que si nos va bien, tal vez el próximo año. Así es que voy a dejar de construir en otras ciudades, más que nada para enfocarme aquí en, en Winnerka. Y lo que estoy haciendo es comprando con mis uh, ganancias voy a seguir comprando. Acabo de comprar uh, la semana pasada esta propiedad, porque tal vez lo se sé para un circuito. Si decido hacer un circuito grande, cuando ya estén los circuitos grandes de más de 2.5 millas, voy a tener que tener una propiedad grande para poner ese edificio ahí. Y tal vez hacer todo una carrera por Winerka. Uh, compré otra propiedad grande por acá. Me costó como mil UPEX al precio mint. Uh, entonces es lo que estoy haciendo. Me estoy metiendo todo en Winnerka. Creo que el 25 30 de mi portafolio um, de mi network está invertido en Winnerka. Tal vez empiece yo a vender también en Chicago en, en un año. Y me venga yo acá y aquí ya voy a tener a mi explorador. Una vez que empiecen a cambiar más sobre los tesoros, que ya no se puedan cazar, que se pueden um, hacer casillas de tesoros y un día los quitan, ya no tengo necesidad de estar en Chicago. Pero ahorita tengo que aprovechar para juntar Sparks, juntar, juntar, juntar. Uh, pero lo que estoy haciendo, estoy esperando que lo de Stem, o oh, por cierto, también mencionaron que lo de los animales, será el próximo año están trabajando en, en, en hacer eso. Apenas formaron la, la empresa el próximo año fue lo que dijeron que es cuando van a llegar los animales, tal vez para la semana de Génesis. Así es que en, en un año, un poquito más de un año, ya vamos a poder tener nuestros animalitos. Por eso compré estas propiedades grandes aquí porque quiero obtener mi granja. Me imagino que van a tener algún tipo de de granja de edificio especial para fabricar los nfts de animalitos de los árboles por eso compré estas propiedades grandes aquí obi-wan me ganó unas dos propiedades aquí que las tenía yo pensado con comprar ah, esa es mi estrategia ya ya no estoy participando en las aperturas sencillas sí, no compro como loco si sí, abren Lond Londres City si sí, voy a comprar ahí ah, sigo buscando tesoros ahora también lo que voy a hacer como quiero ayudar al nodo durante los eventos de, de Navidad, de Halloween, lo que estoy haciendo es estoy tomando inventario de mis adornos y voy a construir un edificio para que pueda poner cada adorno. Por ejemplo, quiero poner todos mis adornos de Halloween en Winnerka porque los tenía por diferentes partes. Así es que ahora lo que estoy haciendo, con, tengo una lista de qué edificios tengo que construir. Tengo más de Navidad. Así es que voy a tener un montón de casitas. Un montón de townhouses. Es lo que voy a hacer. De aquí en Navidad. Quiero tener todas estas casas. Edificios construidos. Para que pueda adornar aquí en Winerka. Y tal vez podamos ganarnos algo. Creo que tengo como 130 y tantos adornos. De esos tal vez 50 son de Navidad. Estos vienen los de Genesis Week. Así es que estoy construyendo ahorita para poner todos estos. Y tengo de Halloween, pero tengo, creo que tengo más de Navidad. Es lo que estoy haciendo, familia, en el momento nada, nada especial. Algo que sí que desde cuando estoy queriendo hacer es hacer un video uh, enseñándoles cómo hacer un logo gratis para su meta venture. Porque lo que están haciendo los de Abra espero poder tener tiempo en esta semana para hacérselos creo que les va a ayudar a muchos de ustedes que que no saben diseñar no tienen alguien que les ayude con eso para que se los puedan mandar a los de Hablan y tengan su negocio. Bueno familia mil mil gracias si aún están aquí conmigo que tengan un bonito día. Nos vemos en Londres si se abren esa ciudad. Recuerden que los esperamos en el en el barrio si quieren entrarle aquí a Wineca. Aquí los esperamos. Una familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso.